Demandados es la biblioteca online, donde tendremos acceso a diversas bases de datos. Esta zona es de contenido restringido, así que tenemos que poner nuestro número de colegiado y nuestra contraseña. En la biblioteca online tenemos varios servicios solo para colegiados: el fondo documental ICAS, la biblioteca de la abogacía, que son los accesos online y Tres bases de datos externas: VLEX, Tirán Online y Nube de Lectura de Tirán Editorial. Cada uno tiene unas características y simplemente pinchando en el botón podemos acceder a ellas. Además, esto sería VLEX, tenemos VLEX TV donde hay varios vídeos sobre formación en las novedades jurídicas de diferentes ámbitos. En Tiran Online podemos encontrar formularios, jurisprudencia, legislación, doctrina y de todo tipo. Y podemos descargarlo o visualizarlo. En la nube de lectura tenemos acceso a diferentes libros para leerlos directamente online. Y si tenemos alguna duda podemos enviar un mail que lo recibirá directamente la biblioteca.